...en directo desde Murcia, ducentésimo trigésimo, tercer día... ...seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos... ...contra la pasarela construida sobre una acequia, una pasarela insegura... ...y que está construida para poder pasar de un lado al otro de la ciudad... ...único lugar en varios kilómetros... Y contra el paso del corredor del Mediterráneo, un tren que entre otro tipo de mercancías transporta mercancías peligrosas. Su longitud puede llegar a ser hasta 700, 750 metros. Y la gente no quiere que las mercancías peligrosas sigan circulando por el casco urbano. 233 días continuados de protestas en Murcia. Hoy con marchas por las calles de... ...el barrio del Infante Juan Manuel... ...gente se ha quedado también... ...en las vías... ...como cada noche a partir de las 8... ...la gente se concentra en las vías... ...y yo ya me he incorporado... ...una vez iniciada esta marcha... ...por las calles de Murcia... ...la... la gente... ...en los balcones... ...en los bares mostrando su apoyo a todos estos vecinos, a su ciudad, porque al final están apoyando su ciudad, Murcia. ¿Tú te imaginas el próximo año celebrar el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín con un muro en tu ciudad, con un muro en Murcia? Eso, eso, es, de vergüenza, eso es de vergüenza y de sinvergüenzas. Eso es vergonzoso, pero es de sinvergüenzas. En cielo, yo lo que no sabía que tenía la, la habilidad de caminar de espalda de esta manera, eh. Tengo vale, <ríe> vale, para decirte unas cuantas cosas, sí. todas, buenas. todas buenas. Llegará buenas. el momento y te las diré. Muy bien, muy bien. Molve, molve, Loli. Hola. Mira, Nieve, ahí. Oro, ¿no? Ofre, eh. claro. Sí, sí. Ofre. ¿Cuánta gente tiene ese premio? No, no poca gente, poca gente, y, pero eso sobre todo lo que viene a demostrar el, el la distinción oro, no, y que y que esto interesa, porque eso eso eso se da gracias a que la gente eh, sigue, las, sigue las retransmisiones. Tened en cuenta que ha habido más de un millón y medio de espectadores. Exactamente. ¿Eh? Hay... Sí, sí, es, es así, ¿eh? Eh, ...ha habido también tres millones, más de 3 millones de corazones... ...que es un gesto que hace la gente cuando algo le gusta... ...entonces, cuando los medios dicen que de esto no se habla... ...porque no causa interés, es falso... ...porque si no, si no causara interés, la gente no se conectaría... ...se conectaría y lo abandonaría... ...y entonces Perico diría, ¿cómo te voy a dar yo digo, una distinción... ...si lo que tú haces, eso no tiene interés... ...entonces, han, han tenido que venir gente de San Francisco... ...a decir que esto de Murcia interesa... ...pero además... ...como anécdota me he enterado hace unos días... ...que el creador de Periscope... ...lo creó porque se fue de viaje... ...a Europa... ...estuvo en Estambul... ...y entonces presenció unas protestas... ...y comprobó cómo la gente... ...subía vídeos de 4 o 5 segundos... A, ...a internet... ...y él dijo que esos vídeos no transmitían... ...lo que él estaba viendo... ...y cuando volvió a Estados Unidos... Él creó Periscope para retransmitir en directo las protestas. Y yo sin saber eso, la herramienta que escogí fue la de, la de Periscope. Es decir, que estoy usando Periscope para lo que el fundador y el creador realmente lo hizo, que era mostrar la realidad social. Exactamente, sin sin ningún tipo de filtro, porque en Turquía pues también hay sus filtros, hay su censura, entonces él lo que quería era que allí se pudiera mostrar. ...sin censura alguna y lo mismo que en Turquía... ...en cualquier parte de, del mundo... ...y al final pues mira, lo han conseguido... ...y esto es una historia que el fundador lo debería saber... ...que ha habido un lugar en el mundo, en España... ...que que han, han, han utilizado su, su herramienta para lo que él quería... Sí, ...no para estar en casa ahí diciendo... ...hay alguien conectado, no, exactamente, exactamente... ...nos preguntan que por dónde vamos... ...por dónde vamos... ...estamos, sí, en la plaza del Mediamar. ...aquí, fijaos... ...mirad... ...ahí estamos llegando... ...a esta rotonda del Mediamar. ...imaginaos, eh... ...lo lejano que estamos ahora mismo ya de las vías... ...bastante lejos, pero... ...todo sea... ...todo sea por hacer ver... ...a la gente de Murcia... ...que el muro está aquí en la puerta ...el muro está aquí... ...y que hay gente que está luchando... ...que la huerta se ha revuelto... ...y que esto no hay quien lo pare... ...esto no hay quien lo pare... ...toda esta dignidad de esta gente... ...no se vende... ...y no se puede robar... ...es más, si la robara... ...¿qué harían con ella? Si los corruptos no saben qué hacer con la dignidad... ...por eso ni la tiene... ...ni la espera... ...ni la quiere... ...saludos Rosa... ...saludos a... ...a Loli, a Eva, a Lulú... Mol bona nit, Pepa, María, Jauma, Pepe, Carmen, Aurora, bueno, y a tantas personas más que estés ahí, eh, que lo sé que estés ahí, aunque no mencione, Mol Petons, mol bona nit, a toda la gente de Cataluña. Hago una especial mención, porque bueno, pues parte también, sabéis, mi corazoncito está allí, en Barcelona. ...de siempre, ¿eh? de siempre... ...las primeras retransmisiones... ...también se puede, se, se puede ver... ...y ahora además... ...que hay mucha más gente... ...que nos sigue... ...sigue estas protestas... ...esta revuelta de la huerta... ...desde allí pues... ...aún con más razón, Raquel... ...echamos también de menos a... a Inma... ...a... ...Inma Serna... ...Inmaculator... ...de hecho también aquí... ...se echa mucho de menos por aquí... ...Muyallo... ...Miguel... ...saludos Miguel... Marta Moral, Marta desde Barcelona, Molu Bonanit, Lulú aquí desde Cartagena apoyando, da la, sensación, da la sensación que ahora sois más en la calle, bueno a ver, va va momentos, ¿eh? va a días, también ahora lo que sí que sucede es que los, el tiempo es algo mejor, si bien en Murcia el tiempo es algo, podríamos decir, relativo, porque es bastante desagradable, hay una diferencia de unos 15 grados, durante el día y eso hace que pues esta tarde hiciese calor y ahora mismo aquí hace un fresco desagradable ¿no? entonces no es tan fácil como salir de casa y luego ah, pues me, me, me incorporo a la manifestación o a la concentración ¿no? entonces es, es bastante desagradable en ese sentido Murcia en es esta fecha pero espérate cuando venga luego el verano o sea, digo, ni eso junio ya es terrible pero pero sí el hecho de que no haga esa humedad ...ese frío húmedo que hace en invierno... ...pues anima más a la gente... ...a salir a la calle, a participar... ...los días son más largos... ...ahora cuando venimos aquí a las vías... ...todavía es de día... ...y eso pues, cambia mucho... ...cambia mucho, anima mucho... ...pero bueno, las luces navideñas... Las, ...las seguimos teniendo... ...ahí las tenéis al fondo... ...y... ...y lo que hay que hacer es... ...animar a la gente... ...a que salga... ...a que se apunte... Porque hay personas que dicen, bueno, si ya hay gente, ¿para qué voy a ir yo? No, no, pues hay que ir. Hay que ir. Hay que estar. Por dignidad. Aquí tenemos... ...ya girando por esta rotonda... ...vamos a ver si vamos de vuelta a las vías... ¿Qué hacemos... ...233 días, eh... ...233 días, ¿eh? es decir tú... ...habrá personas que todos los días hasta ahora... ...pues esté diciendo, bueno pues ahora... ...a ver, ¿qué serie de televisión veo? ¿Qué, ¿sabes? Aquí no... ...aquí la serie es esta... ...es la de todos los días, eh... ...30 años... ...30 años de... ...de, de, de lucha... Y ahora, desde el 2012, digamos que esta serie era semanal, cada martes en las vías, todos los martes, y desde el 12 de septiembre esto es diario, esto es diario, ¿eh? 233 días seguidos. 233 días seguidos. Dicho así, suena muy poco, pero es una barbaridad. Buenas noches, Sergio. No, no, a ver, es difícil que se le caiga la cara de vergüenza a quien no tiene vergüenza. Es decir, si tú sujetas un plato, se te puede caer, ¿no? Pero si no tienes plato en la mano, pues no se te puede caer. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, evidentemente, todo esto no se debe a políticos honestos que procuren el bienestar de su gente, sino que se debe a la parte de los políticos que son corruptos y que se venden al mejor postor voluntaria o involuntariamente, ¿no? Pero bueno, si es involuntario siempre voy siempre a decir, mira, pues dimito, pero eso aquí en España parece que no, ¿eh? parece que lo de dimitir no va. Saludos, Sergio, Nuria. La gente anunciando que el 13 de mayo nos vamos a Beniel. 13 de mayo, por la mañana, ...apúntatelo en el calendario. 13 de mayo, será domingo. Dentro de dos domingos nos vamos a Beniel para que veamos para que veamos el lugar donde la gente pide que se quede la ave y podrás comprobar la diferencia entre la estación de tren de Beniel y la estación de Murcia, que parece un apeadero, ¿eh? ya sabes tú que la estación de Murcia. ...tiene más de 155 años y fue creada de manera provisional... ...inaugurada por Isabel II... ...bueno, esto lo, lo hacemos aquí para un rato... ...y el rato ya dura más de 155 años ¿no?... ...entonces la estación de Beniel ¿no? ...es de reciente creación... ...y está pues, mucho más habilitada para poder... ...tener un tren de, de alta velocidad... ...y no tener la necesidad de partir Murcia en dos... Saludos María, ahora la gente está gritando que el que vota a los ladrones es tonto de cojones. Ante esto siempre está la excusa de es que son todos iguales y no, y cuando alguien dice que todos son iguales, acaba votando al peor, ¿no? No. Lo que hay que hacer es informarse, votar al que más te represente y por lo menos al que menos te robe. O al que no robe. ¿eh? Despierta, Vecino, despierta. Vecino, despierta. El muro está en tu puerta. Vecino, despierta. El muro está en tu puerta. Vecino, despierta. El muro está en tu puerta. Y estamos por las calles del infante Juan Manuel, en Murcia. mostrando a la gente que están poniéndole un muro en su ciudad, en su ciudad, y que tendrían que movilizarse. Ahí hacen, hacen señales desde el balcón. de los balcones, la gente apoyando. Saludos, Astin. 33 días, ¿eh? Así. Ahí Sergio, de Costa Rica, diciendo que no quiere muro, Nuria, compartiendo. Es importante que compartamos, ¿eh? Es importante una y otra vez. Lo mismo que en televisión muestra la misma información una y otra vez, una y otra vez, que, que con 10 segundos de, de imágenes hacen horas y horas de programas, y aquí lo que tenemos es horas y horas de imágenes distintas, ¿eh? que hacen cero segundos de programas, de televisión. Pero la gente somos los medios, y por eso tenemos que compartir, invitar... ...a la gente, a que se conecte... A, ...a que lo vea, que lo vea también diferido... ...que vea que hay... ...gente que lucha, hay gente que lucha... ...que no quiere que su ciudad... ...vaya... ...vaya a quedar partida... ...vaya a quedar partida... ...saludo Mayor Arti, Cecilio... voy Ve a ver por delante... ...vamos a ver, colocamos delante... ...vamos a ver ahora... ...hacia dónde se va dirigiendo... La manifestación. A ver, a ver, la policía hacia dónde va dirigiendo. Venga. El miércoles, es el miércoles cuando la manifestación. Bunker. La manifestación, el miércoles y los viernes. Miércoles y viernes. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no queremos muro. Advierten de que choco con los coches, pues vamos caminando de espaldas. Para José, gracias para José, pero bueno, esto al final, Periscope reconoce a que todas estas protestas tienen tiene mucho interés. Aquí tenemos, Lisa, Nieves, chema, gila, toda la gente aquí. Luchadores, que cada día. Saludos José Antonio. ...aquí ha habido días festivos... ...y entonces se han retomado las marchas... ...también hubo un día... ...en el que no llegó la autorización de la marcha a tiempo... ...y entonces no hubo, no hubo marcha... ...pero bueno, ahora... ...pues con ya la, las fiestas una vez pasadas... ...mejor temperatura... ...pues a ver si la gente de Murcia se anima... ...a participar y apoyar, ¿no?... ...a que pueda decir que lucharon porque su ciudad no tuviera muros, ¿no? porque no luchar es una derrota anticipada. Saludos Isa, aquí a Fernando, no le hace falta megáfono, aquí también a Juan... Y se comenta que hoy también, como cada miércoles... ...la plataforma, el tren por fuera de la alcantarilla... ...se ha concentrado en... ...en las tejeras... ...y que... ...comentaba que, que no había autorización... ...pero que la policía se ha ido... ...me ha parecido leer, ¿eh? ...también, ¿eh? también muy importante... ...muy importante... ...tener en cuenta... ...que en la alcantarilla, la gente... ...se sigue moviendo... Aquí hay una población que está al lado de Murcia y que está partida en tres, ¿eh? Es más pequeña que Murcia y está partida en tres pedazos, ¿eh? Porque tiene dos vías. Y las vías pasan pared con pared con las viviendas, ¿eh? Con las casas. O sea, Entonces, imagínate que te asomas a la ventana de tu casa y ves el tren pasar? Pues, ahí, directamente. Pues así, así están viviendo las cantarillas, ¿eh? ...hay Pericop que lo muestran, es decir, pues que asumir, es un exagerado... ...podría ser, podría ser, pero no en este caso... ¿eh? ...hay Periscop que lo, que lo muestra y bueno, las veces que iremos para allá... ...lo seguiremos mostrando para que se vea aquí... ...Isabel lo confirma, de que es así, ¿eh? que no estoy exagerando... ...claro, ahí en la Cantarilla, pues ya están las personas acostumbradas... ...a ese paisaje urbanístico terrible, pero acostumbradas y, y no, no... ...y los que vamos de fuera, pues nos, or, nos horroriza ver aquello, ¿no? Estamos pasando en las calles del Infante Juan Manuel... ...Isa comenta que han hecho un perisco, pues luego lo compartiremos, Isa... ...para que lo podáis, lo puedan ver to, toda la gente... ...os lo compartiré... ...si me deja perisco esa opción... ...lo compartiré, y si no, en un tuit también... Importante. Gracias Isa por, por emitirlo también en Periscope, es, es muy importante, sea un minuto, sea toda la concentración, sean 10 minutos, lo que sea, pero lo que no se demuestra no existe y es importante verlo. Sí, al fondo ves a Dani, ahí está con su bandera. Hoy hemos mostrado mapas en el Periscope. Pues eso hay que verlo Isa, eso hay que verlo. Aquí tenemos a Juan ahí luchando. Estamos en la parte de atrás de, de la parte de atrás de Protección Civil del Parque de Bomberos en el Infante. Desde Figueras, molta fuerza, muchas gracias, muchas gracias desde Girona. Todo. Los murcianos, sí, señores, somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta a la manifestaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar a ti en las vías, pues depende del instrumento. Que... Un saludo. Aquí ya veis, marchando, cantando contra el muro. <risas> Juan Mires y la mujer, sí. Igual la mujer estará en las vías. Ahora después le preguntaremos. Pero ahí está él a sus 82 años haciéndose toda esta marcha. Ahí lo tenemos, Juan. ...van a pasar un cartel de una charla que se hace en Alicante... ...este sábado sobre la de Murcia. ¡Qué grande eres, tío! ¿Qué pasa? Están diciendo algo de mí, ¿eh? no sé qué están... diciendo. no, que somos ¿Eh? pocos y huyemos. Somos pocos y huye. ¿Somos <risas> pocos y huye? Ah, digo, digo ¿qué le están diciendo? Dice, qué pena, que encima que somos pocos la vida huye. <risas> bueno, mirad, estamos, estamos pasando... ...estamos pasando por dos institutos. Aquí, a un lado de la calle, está el instituto... Florida Blanca. Y a este lado, ahí tenemos el Instituto Saavedra Fajardo. Mucha gente del otro lado del muro estudia en este instituto y en el Instituto Florida Blanca. ¿eh? En este instituto hay miles de estudiantes. Ahí lo tenemos. El Instituto Saavedra Fajardo. Aquí, y un instituto con más de 75 años de historia, pues ahora vais a ver el recorrido que sigue la gente, que va todos los días desde el otro lado del muro a este instituto. Espera, espérate que me... me, me... Eh, entonces, miles de, de estudiantes, eh, miles de estudiantes, viene de diferentes lugares de Murcia, incluso desde de las pedanías, viene en autobús, eh, o, como pueden, porque también cada día hay menos, menos autobuses, pero que en este instituto hay miles de, miles de estudiantes, eh, miles, eh. pero muchos de ellos son del otro lado del muro. Vamos a ver el recorrido que sigue. A día de hoy, pues el recorrido es... ...pasar los 12 pasos del paso nivel... ...que además hay dos, ¿no?... El de la senda de los carres... ...y también pueden cruzar el paso nivel habitual... ...que mostramos cada noche... ...en el barrio Santiago el Mayor... ...pues bien, como los van a cortar... ...tendrán que dar un rodeo, en algunos casos... ...en muchos casos, un rodeo de varios kilómetros... ...para llegar, insisto, a este instituto... ...y al otro instituto que está al cruzar la calle... ...Florida Blanca y Saavedra Fajardo... ...esto... ...lo recuerdo porque hace unos días... ...estudiantes de aquí lo dijeron en un perisco... ...saludos Inma, te echaba mucho de menos... ...antes lo estaba mencionando aquí eh... ...que se te estaba echando mucho de menos... ...Inma... ...y en este momento mostrando... ...la distancia que recorren... ...las estudiantes que van... ...al... ...del Instituto Saavedra Fajardo... ...al otro lado del muro... ...pero claro, si hay pasarela... ...tienen que dar rodeo... ...tienen que cruzar... ...la pasarela... ...es... ...muy desagradable... ...tienen que madrugar más... ...levantarse... ...a una horas... ...más intempestivas... ...y luego... ...agolparse... ...en esa pasarela... ...de la muerte... ...una pasarela insegura... ...para poder llegar a clase... ...al instituto... ...entonces, toda esa lucha... ...233 días seguidos... ...233 días seguidos... ...es porque la gente no quiere muro, ...la gente quiere poder cruzar la calle tranquilamente... ...tranquilamente... ...sí, eh, Rosa... ...todas las noches debería despertar Murcia... ...durante unos un minutos por lo menos... ...con alguna cacerolada... ...desde luego, totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... ...claro, eh, Francis nos quiere a la población la quieren pobre sin estudios sin cultura pues para que así sea más fácil explotarla laboralmente eh, están creando a, a los a, a la clase explotada del mañana sí, eh, Rosa yo creo que vamos a recoger tu propuesta de la cacerolada en Murcia José Antonio también aquí a, confirma que le parece una muy buena idea. Muy importante esto, lo veis, ¿no? El, el, tú formas parte de esta revuelta de la huerta. Tú que estás ahí, Mayor Arti está aquí también cada día. Inma que se echaba de menos. Copón, Inma. ¿Cuánto tiempo aquí se está burlando? Esta isma, a ti te tenemos aquí, Isma, a ti te tenemos aquí. aquí. Pero hay otra isma que se conecta desde Alicante, ah, vale, vale. Isma Serna, y que no siempre eh, últimamente estaba. Entonces vale. se le echaba mucho de menos. Se le echaba de menos. Ah, de nada, digo, de nada, sí. Ya no sé lo que digo ya. Eh, gracias, gracias. Ya te explicaré qué coño es. Pues ya te lo explicaré. Ya te lo explicaré. Hay poca gente. ¿Eh? Hay poca, hay poca, hay poca gente que se lo ha llevado, no habla nadie, tú primero. No, tanto no, pero... Me alegro muchísimo. ¿Eh? Están diciendo, a ver qué os parece, Rosa, desde de Barcelona, está diciendo de realizar al menos una, que lo ideal sería una diaria cacerolada en Murcia... Pero su propuesta es cada día, a una hora, unos minutos de cacerolada, para que se escuche en toda Murcia. Tú no puedes venir a las vías, pues oye, asómate al balcón, cacerola, ¿podría ser una propuesta? ¿eh? Salir No, es decir, que la gente en sus casas saque la cacerola y decir, oye, todos los días, a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que sea, cinco minuticos, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Si puedes venir a las vías, viene a las vías. Si no puedes venir, cancelolado. Me parece muy bien. ¿Qué te parece? Sí, sí parece aquí también Félix y e Inma comentan que le, pues habrá que ir difundiendo que esta idea. Eh, que viene aquí de una revoltosa huertana de Cataluña, de Rosa, porque aquí la, la revuelta de la huerta ya. ¿tú sabes la de huertana y huertanos que se está haciendo por... Eh, ...la gente se está dando cuenta que lleva un huertano dentro, Félix... ...que lleva una huertana dentro y no todo lo sabía... ...pero que no lo sabía... Un huertano ...sabes... Dentro. ...se le está revolviendo el zarangollo dentro... ...dice que se nos corta la conexión... ...bueno, vamos a ver si poco a poco va mejorando... ¿Eh? ...mientras cada cual va compartiendo... ...y va sabiendo que lleva un huertano y una huertana dentro... ...eh... Ahí, ahí. Cacerolada indefinida. Están comentando por aquí. Pues vamos a ir. Vamos a ir difundiendo esa idea de la cacerolada indefinida. ¿Eh? Rosa ya se le remueve el zarangollo dentro. ¿eh? Sí, sí, ya está descubriendo que. ¿Eh? Sí, sí, vamos. ...paparajotes, es una cosa... ...saludo Bernardo... Eh, aquí... ...la dignidad, otro día por las calles de Murcia, eh... ...ojo, todo este recorrido que estamos haciendo... ...es el que hacen estudiantes para ir al otro lado del muro, eh, ...que lo decía el otro día, es que lo, lo dijeron... ...que estudiaban en el Saavedra... ...y otros decían que estudiaban en el, el Blanca, ...que yo me quedé un poquito y dije, a ver... Digo, ¿será que no hay instituto? ¿Y esto qué es? ¿Esto es un, un colegio sí, o un instituto? Un colegio colegio sí. e instituto. ¿Cómo se llama? Colegio. Este cómo es? ¿Qué nombre tiene sí. Mariano, Mariano, Mariano ¿Cómo? Mariano, Mariano Aroca. Aquí otro colegio. No te he escuchado. Se lo cortaba. Eh, comentaba Inma, comentamos que... Por una propuesta aquí de de Rosa, de Barcelona, de hacer una cacerolada diaria, una cacerolada diaria. ¿eh? ¿Decir hora? Pues sí sí. Vamos a pensar la hora. Podría ser perfectamente, por ejemplo, las 9 o las nueve. A mí me parece una muy buena hora. Eh, ¿Por qué la protesta? <risa> ¿Por qué la protesta? Mira, están poniendo un muro en Murcia. Están poniendo un muro. Eh, la gente lleva 233 días seguidos, ¿eh? 233, tú imagina, eh, 17 de octubre aquí, 15 de noviembre aquí, 24 de diciembre eh, aquí, eh, 31 de enero, 31 de diciembre aquí, eh, todo aquí, todos los días en la calle, todos los días en las vías, todos los días nos vemos en las vías porque no queremos muros, no queremos muros, no queremos muros. ...tan simple como eso... ...la gente no quiere muro... ...y para eso está Murcia en la calle... ...la Murcia digna... ...todos los días... ¿eh? ...y aquí te puedes conectar... ...todos los días en Periscope... ...todos los días... ...y esto además... Pues, ...en los medios de televisión... ...los medios de, de comunicación... ...la televisión y demás... Apenas eh, lo mencionan, argumentan a veces de que esto no es noticiable, no tiene interés. Pues mira, eh, en, a Periscope le parece que sí, ¿no? Le parece que sí es noticiable esto, porque el hecho de que, como ayer, ¿no? Que ya pues lo mencionaba la gente y de ahí también que yo lo mencione. También me dijeron comunícalo en Facebook y bueno, me quita un poquito de vergüenza... ...para luchar contra tanto sinvergüenza... ...y he destacado en Facebook que... ...esta cuenta en Periscope... Pues ...la ha destacado... ...como una cuenta VIP Oro... ¿no? ...que es la máxima distinción que hace Periscope... ¿Por, ...¿por qué?... ...pues porque... ...esto tiene un... alto seguimiento... ...porque sí interesa... ...la gente sí quiere saber... ...la gente sí quiere saber... ...entonces que tenga que venir alguien de San Francisco... ...de Estados Unidos... ...a decirte... ...que... Lo que está mostrando, si sí interesa, eh, periodista de turno de aquí, de, de Murcia, en general, que habrá alguno que diga, oiga, que yo sí que hablo de esto. Eh, de acuerdo, de acuerdo. Pero tú sabes que de esto apenas se habla. Eh. O sea, que de esto apenas se habla. Eso, eso sí, de los mensajes gubernamentales, eso a página completa. Eh. Los mensajes gubernamentales a página completa. Pero claro, estamos hablando de periódicos que también tienen su sección de, prostitu de prostitución. Es decir, que dándole dinero, pues, te cuentan lo que lo que quieras. Entonces, claro, ¿quién va a confiar en eso? ¿Tú confías en eso? La charla de Inoligante, parece que es en el Lord de las Carolinas, mañana a las doce y media. Una charla. Así que, José, resistente. ...vamos a ver si nos vemos el próximo viernes... Viernes no, sábado... ...es el próximo, no... ...dentro de dos sábados, en Madrid... ...vamos a ver si allí coincidimos... ...con los resistentes, los oyentes... ...de la cafetera de... ...Fernando Berlín, María Navarro... ...saludos desde aquí, María Navarro y Fernando... ...vamos a ver si nos podemos encontrar... ...en Madrid, en esta quedada... ...en esta virtualización de los oyentes... Si publicas la fotografía en Twitter, pues me mencionas y luego hago RT o la publico yo también. Jesúsico, pues por ahí delante está. Él está ahí siempre bien acompañado mi hermanico. Inma pidiendo información de esa charla, de Alicante. He oído de las caceroladas, muy buena idea, sí, la ha propuesto. La ha propuesto Rosa aquí antes en nuestra huertana revoltosa en Barcelona esta revuelta de la huerta y a ver hay que proponer hora, quizás las nueve de la noche podría ser una buena hora para que en Murcia se dedicaran cinco minutos a tocar las cacerolas pues sí, sobre todo aquí lo importante es que los políticos sepan que la gente, los que están ahora y los que vengan después, sepan que la gente está dispuesta a salir a la calle los días y el tiempo que haga falta. Ese es el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, es, es importante, es importante. Porque eso de que cada cuatro años... Y no, tú votas cada cuatro años, pero ¿qué me estás contando? O sea, tú me mientes y tengo que esperar cuatro años a a echarte. Y todas las consecuencias de tus mentiras, ¿qué? O sea, ¿dónde se ve eso? Esos son los que luego presumen de empresa privada, ¿sabes? De que la empresa privada... Bueno, eh, pues la empresa privada, si tú mientes de, en tu currículum y, de, y te contrata a los pocos días estás en la puñetera calle. ¿No me estás contando? Sí, sí, hay que hacer ruido. Vamos a ir proponiéndolo por aquí. A ver lo que la gente... Vamos a ir preguntando, ¿vale? Vamos a preguntarle a la gente a ver lo que le parece... ...la idea de la cacerolada... ...no, se cortaba por la zona seguramente... Donde, ...donde estábamos... ...en según qué zona se corta más... ...ojo, que este recorrido que estamos haciendo... ...insisto, lo hacen gente que vive... ...al otro lado del muro para ir al instituto... ...lo hacen, ¿eh?... ...todavía no hemos llegado a las vías, ¿eh?... ...imagínate... ...si encima luego le ponen un muro... ...vamos a preguntar por aquí... ...a la gente que está... ...lo de la cacerolada... Vamos a ver. La gente gritando por la calle, soterramiento, muros no y avisando, mucha gente apoyando también desde los balcones y están pues eso, avisándole, advirtiéndole a los vecinos que no salen a la calle. ...de que el muro lo están poniendo ya en la puerta de las casas... ...porque están partiendo el barrio... ...están partiendo el barrio... ...y sí, porque digo la puerta de las casas... ...porque que te lo pongan en tu barrio... ...que te encierren en tu barrio... ...que te encierren en tu barrio... ...por favor... ...por favor... ...vamos a ver por aquí la gente... Mira, vamos a ir, vamos a ir un momento aquí, acabo de poner lo de la Asamblea en los comentarios de este Periscope. No lo he visto, eh, Mayor Arti. ¿Lo de la Asamblea te refieres mañana lo de Alicante? ¿Te refieres? Vamos a ver. Vamos a... ¿Qué pasa? ¡Carmen, dime! ¡Pijo! Mira, a ver, Carmen. ¡Ale! ¡Ahí, ahí! Eh, no queremos muros. Oye, Carmen, una cosa. Pro, proponen, desde Barcelona, proponen que se haga una cacerolada en toda Murcia, todos los días, a las 9 de la noche, cinco minutos. Perfecto. Eso nosotros lo hacemos todos los días, pero tenemos valor hacer eso y más. Pero con el, con el gobernador que tenemos... Con el, no paco, el uva, con el Paco del el uva no podemos hacer nada, porque nos llena calme, de Murta. Calme, pero que que dice, dice, dice de hacerlo la gente en los balcones de su casa, ah. en toda la ciudad, en los balcones de su casa. A ver, agarra, agarra el micro, pero déjame el brazo, porque me va a dejar no. sin brazo y lo necesito para ¿qué? porque todos los días son martes. Mira, yo estoy de acuerdo con los catalanes, pero aquí en Murcia, perdona que te diga que nos faltan muchos años para llegar a... a ...para aparecer a vosotros... ¿Tú, tú ...porque aquí en Murcia ya? no sale nadie... ...con una cacerola al balcón ...vamos... ...tú has visto que salga alguien en el paseo que llevamos... ...nadie, nadie... ...lo que... ¡NADIE! ¿tú, tú que ...si tuviéramos la mitad de huevos que tenéis vosotros... ...bueno os dejo que vean tanto... ...pero aquí... ...ojo... Aquí llevamos también una pasada de días, sí. que también igual no se valora lo suficiente Escuchate lo que se está haciendo. Pero Murcia es muy grande, sí. yo digo de la gente que no sabe nosotros. Tú, pero es cierto que tú no sabes si los catalanes han estado tantos días como llevamos aquí. Pero si llevan ya un montón de años. Vale, pero todos los días en la calle como a nosotros, yo creo que esto no se ha dado en ningún sitio. Creo yo, ¿no? Claro. Lo que nos pasa es, lo que nos pasa... Que no nos el barrio nuestro somos 11 o 12 mil personas, en el barrio de Santiago Mayor. Y sale, salimos 100, 80, ¿Tanto, tanto, 90... Tanto, entre, entre todos los barrios. En, no, entre, to, entre dos o tres barrios. Ah. ¿Eh? Y, y Santiago Mayor es muy grande, muy grande. Nada más que saliera uno por familia, siempre... uno. Uno. uno. Vamos, pero estaría ya solucionado. Dame, pero yo también te digo una cosa. Tendemos tendemos a no valorar lo suficiente lo que sucede en nuestra tierra, a lo que hacemos nosotros. Escucha, yo soy muy murciana y lo valoro mucho, ¿eh? lo valoro mucho. Y Murcia la pongo por encima de todo el mundo. Pero ahora mismo, con los políticos que tenemos, estoy muy decepcionada. Muy decepcionada. pero Porque cruza el río... Y da, da asco creo, Nos tratan como si fuéramos que, cariño, Por Dios yo Para mí creo que es que lo que hay en el centro de la ciudad De las vías para allá Yo creo que a, que a los ciudadanos De las vías para allá Les importamos un bledo No, Porque, no le importamos Perdona que, no, que te diga Que, que España venir. necesita muchos cambios ¿eh? Y yo he luchado mucho con los verdes ¿Pero ¿Eh? que ver, y y, estoy y lo que es una pena es que le, la juventud está y la gente se está acomodando. ¿eh? Y nos están poniendo muros. Pero y nos están la vía haciendo... Pero es que yo no yo lo, lo que quiero Porque es que luchen... Si no hay solidaridad. Sino es que estén en las vías, no, no, que nos apoyen. Pero no hay solidaridad. Yo, yo que he tenido un pasado un poquito también no. rural, de carros más difíciles han tirado menos mulas. Y oye, sé si que hacer una mula, pues yo aquí el primero. ¿Y yo? ¿Y tú? Y el que estamos. me vea yo estaré ahí. ahí. Pum, pum, Porque llevo 8, 9 años. carro va, va para adelante. ¿Sí o no? Aquí. Y yo ahí, que llevo. Por 7, 8 años llevo. Pues imagínate. Y lo que quede, Carmen. Y lo que queda. Ahí está. Carmen quiere estar en la, en la primera línea. Ya estamos llegando, ya estamos llegando a las vías, ¿eh? Imaginaos el recorrido que siguen los estudiantes que. <risa> Cuando no vengo hablo por las noches con él, lo que pasa es que él no sabe que sueño. Claro, es no menos de decir los nombres de usuario. Loli Nicolás Ah, no, Isabel Costa, y la claro. ¿Qué le decía a la madre? Claro. Morena, a la Morena, es que estaba en la venta de los pinos. Ah, te, ¿te refería a la, a la a fina? A la, que exactamente. Claro, claro, claro. Esta, mañana, esta tarde le digo a su hija, digo que yo soy Isabel Costa y es se que me daba un día que yo ¿Eh? le dije... Pero Isabela del piso. Claro, pues ella me ponía a cara es que a ese Nosotros a se refiere. los fines de semana los pasamos en el campo. Y entonces cuando no vengo enseguida me ponía... Bueno, pues aquí, ya veis, en Murcia la gente eh, todavía pide que se movilice más, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa, es cuestión de matemáticas. Murcia no es Barcelona, la cantidad de habitantes, las matemáticas también en años, ¿no? Eh, en Murcia es una población que mm, ha estado siempre más empobrecida, siempre ahora está espabilando, pero personas eh, empobrecerlas para que cada día tengan que... Trabajar precariamente para mal vivir, elegir eso o entre mal vivir, debe de saber qué forma, entonces es muy difícil. ¿eh? Pues Murcia ahora está despertando y esto ha sorprendido muchísimo a la casta corrupta, sean del partido que sea, ¿eh? a los corruptos en general. Ha sorprendido mucho en Murcia. No esperaban que esto tuviese también tantísima repercusión como está teniendo. Porque, claro, a los medios de comunicación les pues, silencian esto, porque de lo que se alarman los medios, pues parece que hay una alarma social. Y de lo que no se alarman los medios, pues parece que eso no importa, ¿no? De niño Gabriel, que fue asesinado, bueno, pues parecía que si no ponías un pescadito en Facebook, eras peor que mala persona. En cambio de... ...una persona que mató a sus dos hijos y luego se suicidó... ...y que su madre en Getafe... ...es una de las luchadoras por los derechos de las personas con discapacidad... ...porque los dos hijos tenían discapacidad... ...pues de eso no se habla... ¿Eh? ...de la niña que dicen que murió accidentalmente atropellada por un tren... ...en Andalucía, quiero recordar que es... ...y que los padres llevan más de medio año... ...esforzándose para demostrar que eso no fue así... ...que hay algo ahí que no se dice... ...de eso no, no se habla, ¿por qué? Porque parece como que te tienes que alarmar... ...que alarmar si los medios se alarman... ...si tú no, si los medios no se alarman, tú callado, ¿no? Entonces, hay que escuchar a la gente... ...y la gente, mírala, la gente está aquí... ...todos los días en las vías... ...todos los días en las vías... ...y necesita tu apoyo, necesita tu idea... ...necesita tu solidaridad... ...la necesita, necesita que compartas, ...necesita que tú hagas que esto sea visible... ...porque hace mucho, igual que aquí la gente dice... ...es que hay otra gente en Murcia que no sale a la calle... ...que no lucha, pues esta misma gente que está aquí... ...agradece muchísimo a, a todas estas personas... ...que estáis ahí al otro lado del Periscope... ...y que durante el día estáis retrans, eh, compartiendo las retransmisiones... ...estáis compartiendo tuit. Eh, ...estáis compartiendo en Facebook, en WhatsApp, en Telegram... ...en todos los medios, ¿no?... ...ya estamos aquí, ya estamos en las vías... A ...la gente ya se está despidiendo... ...ahí tenemos en esa persiana, eh, como siempre... ...al grupo... ...de mujeres que antes se reunía a esta esquina... Eh, ...el Consejo de Ministros, que llamo yo... ...y ahora aquí, pues seguramente a despedirse... ...vamos a preguntarle aquí a Loli... ...Loli... Loli, una pregunta. Dice Rosa, desde Barcelona, sí. de, de que por qué no hacer una propuesta en Murcia que todos los días a una hora, por ejemplo a las nueve, la gente salga al balcón, cinco minutos a hacer una cacerolada, para que si no pueden venir, al menos hacer ruido en Murcia. Si de alguna manera, pues sí, me parece muy bien. El que, el que me parece una idea muy buena. ...pero habría que empezar por aquí por Santiago del Mayor... ...podría ser una opción... ...para mí fenomenal, claro que sí... sí ...hay que buscar todas las alternativas que hayan... ...para que la gente se manifieste... ...y nos sintamos arropados... ...la gente que estamos tantos años luchando por esto... ...y conseguir que el AVE venga soterrado... ...que el convenio del 2006... ...lo decimos por activa y por pasiva... ...que se cumpla, que tienen la obligación de cumplirlo... ...y lo tienen que cumplir... ...tienen la obligación de cumplirlo... ...y nosotros hasta que no se cumpla no vamos a parar... ...no vamos a parar, tienen que tenerlo claro... ...¿sabes por qué? Porque mira... ...cuando una ciudad... ...una región, una comunidad... ...un país no cumple lo que promete... ...el pueblo... Se levanta en masa y así estamos. Porque se tiene, para, que, para que ellos cumplen, para que, para que algo cambie, tiene que moverse el pueblo. Y eso estamos haciendo. Porque esto, aparte de ser una obra ilegal, es injusta. Y no vamos a permitir que nos mmm, tengan aquí apartados del resto de la ciudad sin justificación ninguna, solo para hacerse la foto de que venga el ave en superficie. Y eso no se puede sacrificar a toda una parte de la ciudad. Somos muchos miles de habitantes por un capricho de ellos que el ave venga en superficie. Además, es más, yo pienso que el ave ya está siendo llevado y traído, pero aquí hay otros intereses que el corredor del Mediterráneo. Y no creo que tengan la poca vergüenza de que pase el corredor del Mediterráneo también en superficie por aquí, porque eso es una bomba de relojería. Y cada vez cada vez me viene más a la mente que ese es el objetivo que tienen, que el corredor del Mediterráneo pase en superficie también. Porque es mentira que estén soterrando nada, nada, no están haciendo nada, nada. Así que mmm, ya con ruedas de molino ya el pueblo ya no acumula. De hecho, en la, en la Cámara de Comercio, ante una pregunta mía, de, dijeron claro, dice, si el AVE y el Corredor es lo mismo. Y respondieron así de claro. No, el AVE no, no es lo mismo. El AVE es un tren de, de sí, pero élite de alta se, velocidad. Se, se el refería, del Mediterráneo es, es mercancía y sumamente peligrosa. Se, se refería a que era el mismo proyecto, ¿sabes? Se refería a que era lo mismo. Yo le pregunté, mi, mi pregunta fue... De igual manera que hoy estáis presentando un estudio económico, un estudio del impacto económico del AVE, ¿se ha hecho o se va a hacer un, impact, un estudio sobre el impacto económico del corredor del Mediterráneo? Y entonces ahí la respuesta fue, pero si el AVE y el corredor son lo mismo, si son lo mismo. No. Esa fue la respuesta, ¿sabes? Pues para ellos. Para ellos es lo mismo, claro que sí, porque quieren colar el AVE en superficie y el corredor del Mediterráneo en superficie. Y, y es que no entramos por ahí, no entramos por ahí, no entramos, que se quede en Beniel y sino que se quede en Orihuela, que ya está la estación soterrada, que se quede allí, no se ha quedado hasta ahora el progreso eh, en, en la comunidad valenciana, no se ha quedado allí hasta ahora. Porque el Euromés para ir a Barcelona, había que, había que ir a Alicante a cogerlo. Aquí no ha llegado, no hay no hay no no hemos tenido servicios como Dios manda. Con lo cual, que el AVE se quede allí si no quieren dejarlo en Beniel, que se quede allí, que nos da igual. Pero aquí que soterren, aquí que soterren. Estación Provisional en Los Dolores, que se quede en Orihuela, eh, que se quede en Beniel, donde ellos quieran, que elijan. Pero el, el, mientras tanto soterrar y de ahí no nos mueve nadie porque tenemos la razón y no queremos que pisoten nuestra dignidad de barrio y nos marginen del resto de la ciudad. No lo vamos a permitir que les quede claro porque les va a pasar factura y una factura muy gorda este empecinamiento que tiene de que el ave venga en superficie. ...una factura muy gorda... ...a todos los partidos... ...que están apoyando... ...que esa pasarela esté ahí... ...y que el AVE venga en superficie... ...porque eso es un monstruo... ...eso es un monstruo lo que nos han puesto ahí... ...y todos los partidos que apoyen eso... ...tendrán una factura... ...pero bien cara que pagar... ...que lo tengan claro... ...y si no que se definan ya de una vez... ...que se definan de una vez... ...hay tre tres estaciones... ...Beniel... Eh, una provisional en los dolores Orihuela... pero aquí soterra cuando pase por aquí soterra y hasta muy bien loli venga muchas gracias pues loli siempre hablando bien claro dejando las opciones bien claras para que no quede duda alguna y pues aquí veis ¿eh? esta pasarela ...hoy de nuevo la policía ha tomado las vías... ...hacía ya tiempo que no lo hacía... ...está... ...bueno hubo un día... ...de los últimos 10, 12 días quizás uno... ...pero anteriormente nada... ...y bueno y aquí los vecinos pues qué pasa... ...que se acuestan a dormir... Eh, ...esperando que no hayan obras por la noche... ...porque son obras que les dificultan el sueño en el mejor de los casos, les impiden dormir, en el peor, y sobre todo que son obras que luego no les mejora su vida. Gracias. Son obras que luego no mejoran su vida. ¿eh? Es que no mejoran su vida. Es que es, es tristísimo. ¿eh? O sea, tú imagínate que haces una reforma en tu casa y la padeces, ¿eh? y, y luego resulta que esa reforma es pues, para para que te sea más difícil salir de tu casa. Es que es una cosa, es una cosa salvaje. Bueno, estamos en ese momento en el que tenemos en esta plaza del soterramiento más agentes, agentes, que gentes. ¿Lo veis? Bueno, nos podemos meter aquí, están aquí a cada uno de estos lados. ¿Veis? ¿eh? Hey. A ver, me están llamando por aquí. Vamos a ver lo que me están diciendo. Si llama la gente, vamos. La escuchamos. Madre mía, que esto es una cosa. Madre mía, no, lo de luego, eh, ni la pasará. Ciberes tiene tanta... Dime. ¿Tiene quien te lleve? Sí, hay aquí varias personas, sí. Pero... Ah, gracias. Enhorabuena, hombre. Gracias. Por cierto, os quería hacer una, una, una pregunta también a José Luis. A ver si tiene un, un momento. José Luis, ¿tenéis un momento? A ver, mira, comenta eh, una... Alguien de aquí, de, de Barcelona, ¿no? O sabes que está revuelta de la huerta. La gente está descubriendo que se le remueve un zarangollo dentro, ¿eh? en todas partes de España, en toda parte del mundo. Pues dice de hacer una cacerolada todos los días, lograr que en Murcia se haga una cacerolada todos los días, cinco minutos, a una, a una hora concreta a una hora concreta para que la gente demuestre que aunque no venga aquí está concienciada entonces de que se mueva eso de que se mueva esa idea la a las nueve de la cierta. noche por, por ejemplo a las nueve en barcelona era muy típico el tiempo que estaba yo allí a las nueve de la, de la noche yo recuerdo en, en la época de no la guerra de irak que a las nueve bueno nosotros estamos ahí en un piso con varias personas tuvimos que cambiar todo ¿eh? porque aquí, a lo mejor podemos hacerlo a las 11 y cuarto de la noche cuando estamos allá cada uno en nuestras casas, ¿no? Bueno, pero aquí, aquí no podemos tener nosotros nos podemos hacerlo en la calle participar ah, en la calle claro, ¿no? o hacer el ruido o sí. gritando, el asunto está que si dice hacer eso, yo me traigo la cacerola más vieja para hacer ruido, ¿Eh? o me traigo yo mis mi cascabeles y mi... lo que sea, ¿no? El el aquí se puede hacer unos cánticos, se pueden hacer sí. unos gritos se puede hacer... ...una cacerolada, al menos también que la gente del barrio... ...se pueda hacer una marcha para animar a que la gente del barrio... ...salga con la cacerolada, aquí, aquí se puede hacer... ...eso es cómodo, o sea, aquí me está enfocando a mí... ...ya que está aquí, ya está con María, eh, estoy aquí... Hola. ...que si yo animo a la gente que si no podéis venir por cualquier motivo... ...no os apetece, por lo menos salir un poquitín por la ventana... ...y sacar la cacerola, cuando se dé la llamada general pues no importa, hacer un poco de ruido no pasa nada. Más vale que se muestre el vecino esos cinco minutos que no luego está pasando por aquí durante el resto de su, de su vida y sus años. Claro, por eso es una inversión, ¿no? Que es simplemente cada noche tú mostrar el apoyo desde tu casa y hacer ver que que estés en casa no significa... Que, que no, quiera muro Que quieran muros, sino simplemente que a lo mejor no sales por cualquier otro motivo, que cada uno tendrá su... Es que su a ver, motivo hay personal. que conciliar vida personal, vida familiar, vida laboral... Es que, claro, no es fácil. Eh, no es fácil, entonces se puede hacer y colaborar un poquitín con el ruido claro. en, en... ¿Cuánta gente hay que, que quiere ir al gimnasio todos los días y, y, y no van? Eh, quiero decir, que, y, y están apuntados, ¿no? Entonces... Es decir que hay cosas que, que incluso... Ni, ni pagando. Paga, ni pagando vamos. Pagan por obligación. Esto que es gratis. Y, y, luego, y o sea, luego no va. Esto es gratis. Podéis pues venir aquí a hacer ruido que queráis. ¿Esto es Entonces, ¿La idea te, te parece correcta, te parece pues bien, bien, te parece adecuado Yo, vamos, sé tíos? que hacer ruido. Sabéis que yo cuando tengo que hacer ruido, hago ruido. Con mis cencerros con mis cascabeles, con mi campanilla con mi voz. Y si tengo que traer otro cacharro lo traigo. Mira, dice aquí que desde Cataluña también se apuntan a cerca acelerada. ¿Eh? Eso también sería curioso ¿eh? que, que, que haya desde otros lugares también la gente. ¿eh? Muchas, gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Nosotros, si es posible, combinamos toda la fuerza a la misma hora y a nivel nacional, a ver si todo el mundo se anima contra la precariedad y contra las cosas injustas. Podemos. ...de alguna forma motivar a la gente de que podemos quejarnos... ...que por eso no nos no van a poner multas Es que, José Luis, sobran los motivos, ¿eh? Sobran, sobran, sobran, sobran, sobran. Sobran los motivos. Cacerolada, a ver, oye... ...ideas más multitudinarias han nacido de... ...de... Gandhi no lleva sal ¿eh? Gandhi no la sal ...como muestra de... Eh, pues entonces algo así... ...una cosa sencilla... ...y que luego la gente se contagie un poco... ...y se imprime de esa justicia... ...o sea que si alguien da, da buenas ideas... ...pues que la, la exprese... ...Rosa es la que ha dado la idea desde Barcelona... ...no sé sí, si sí, desde San o de, de, de, de qué lugar... ...que me lo confirme... ...pero ha dado la idea y al parecer está triunfando... ...tanto en Periscope como aquí la, la gente... ...que se le ha ido comentando... ...pues... ...vamos a ellos venga... ...venga... Carmen, me voy contigo. Voy, voy para allá yo voy contigo. Tiene Ah, vale. Venga, venga Cecilia, Carmen. Enhorabuena otra vez. Concha, eh? eh no lo, pues, sí. la no buena es, pa, es, es para la gente que, que ha demostrado que esto para ti, para no, no, no. Artista, venga. Bueno, el... venga. Te venga, bueno, Ya lo Venga, ven no más. lo veremos. Venga, venga no, concha, Carmen. Deu. Deu. ¿Cómo te vas? Pues ahora viene un vecino y me lleva para allá. Sí, sí, sí. Vamos a estar aquí. Ya parece que se han ido la gente de allí. Sí, sí, han marchado allí. ¿eh? ¿Eh? El grupo de Afina y todas se han marchado. ¿eh? Aquí queda José María. ¿eh? Buenas noches, María. Hasta luego. Queda Toñi, queda Mari Carmen. Oye, eh, Toñi, ma Mari Carmen, una cosa. ¿Sí? A ver, espérate. Quito un poquito. De... A ver, proponen.. Aquí. Sí. La es muy la fuerte. Vale. <risa> Ahí. A ver, proponen. Pues me voy a subir aquí en la acera, que si no, ¿eh? nos quedamos sin reportero. Sí, un reconocimiento. Enhorabuena, Sí. Eso lo da Periscope. Periscope lo da a las personas que, que crean un contenido único en, en, en Periscope, porque tienen sus contenidos, sus reportajes, tienen muchísima repercusión, entonces lo dan. De hecho, hay un, hay un requisito que yo no cumplo, que es tener más de 20.000 seguidores, porque me han dado la distinción mayor, que es VIP Oro, y se supone que debes tener más de 20.000 seguidores, pero claro, pero claro, no, y que hay más de un millón y medio de espectadores en, en todas estas noches, claro. Y tres millones de corazones, que es un gestico que la, la gente va gracias, haciendo ahí. ...gracias por, por seguirnos... ...y que se lo merece pero es que, el, pre, el pero, premio... Pero y... doña, ...es que me he enterado estos días... ...me he enterado estos días de que... ...el hijo surgió porque un... ...inmigrante, un hijo de inmigrante... De, ...que vivía en San Francisco, en Estados Unidos... ...dejó el trabajo... ...se fue a Europa a viajar... ...pues para inspirarse, para por un tiempo... ...y llegó a Turquía... Y en Turquía se encontró unas inmensas protestas. Entonces, claro, Turquía hay mucha censura también. Y ayer la gente publicaba en aquel momento fotografías en Twitter, vídeos de 5 segundos en Vine, una, una red que estuvo un, un tiempo. Y él dijo que, que esos vídeos no hacían justicia a lo que allí estaba pasando. Y que debía haber alguna manera de que la gente contara la realidad sin censura. Y que eso solamente podía ser en vídeo y en directo. Y cuando regresó a Estados Unidos, creó Periscope. Es decir, que yo sin darme cuenta... La represión cosas buenas, es verdad, porque es lo único que nos queda ya. La gente reacciona a la represión, la represión no crea cosas buenas, pero las reacciones de la gente, porque al final la, la gente no podemos decidir lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos a lo que nos sucede. ¿no? Entonces hay personas que reaccionan de manera que cambian el mundo. Y al final, mira, eh, nosotros aquí estamos haciendo un uso de perisco, que era lo que realmente... Eh, ...el creador, que bueno, yo no lo sabía. Tú, cuando viniste y dijiste lo del tema del Periscope... ...que no conocíamos nada y, y Carlos se quedó impresionado... ...y dice, he conocido a un chico... ...dice que es un revolucionario de estos de, la, de las redes sociales... ...y está proveniendo unas cosas y mira tú al final... ...era verdad todo. A mí me llamó mucho la atención... ...que cuando entraba en Periscope, en la aplicación... ...salía un mensaje, que sigue saliendo... ...que pone, hecho orgullosamente por inmigrantes en América... Eso es un mensaje que, en, hablando de una aplicación tan masiva, en un mundo tan neoliberal y capitalista, no está. Eh, maricarme, una, una idea solamente. Eso que no iba a decir ah, sí, acabo a eso y digo: esa, esa, esa, esa frase me acabó a mí por conquistar. ¿no? Es decir, esta herramienta puede ser muy buena para lo de Murcia. Comenta desde Barcelona: dice que, que están haciendo las excavadoras. Bueno, ahora vemos. Ahora Comenta, nada de momento, comenta maricarme, que desde Barcelona Rosa ha dicho, ha dado una idea de hacer una cacerolada en toda Murcia, cinco minutos. Para que por lo menos la gente que no pueda venir, no se calle. Si tú quieres estar en tu casa, pero ha ruido. Entonces, todas las noches, por ejemplo, a las nueve de la noche, cinco minutos de cacerolada en Murcia. Todas las noches. Purupum, purupum, purupum, y luego que la gente vuelva a su vida oye eh, claro, sería buena idea, pero... si, a ti, si a ti te hubieran dicho tú te crees que la gente iba a salir 200 días seguidos a la calle aunque fuéramos más fuéramos menos imposible pensarlo en... cuando dicen de pagar entonces lo único que esto esto es algo que requiere de, de, pues de difundirlo sí, sí. de pero claro sí es algo que al final es más fácil de incorporar en, en, en la vida cotidiana ¿No? y que incluso, pues, es una actividad muy familiar, porque tú con los niños, las niñas, pues, venga, vamos a hablar, pues, venga, vamos a hacer ruido con los juguetes, venga. A los críos se les da permiso para destrozar un juguete, una olla, anda que no se disfruta con eso. Claro, como dice, venga, hoy es el momento en el que vas a romper, ¿no, eh? Claro, ¿no? Claro, ¿no? claro ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? Y a lo mejor el abuelo y la abuela, ¡no, no, no, no Que con esa es con la que yo me hacía la, la comida cuando me iba a, a coger tomate pues, en los años 50, ¿no? Hay gente que dice, hay gente que dice, ¿sí? Hay gente que dice, ¿sí? gente que dice por, aquí, ¿no? de ¿Por qué no comenzar por, por, por estos barrios? Y se podía hacer una marcha, o el, el momento que se hace la marcha, que la gente reciba la marcha con la cacerolada. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, que es cuestión empezar? Cualquier idea, empezar. Yo sí. Cualquier idea, bien, sí. Claro. Si es que ya no nos queda nada más que protestar, hacer ruido. Protestar, <risa> hacer ruido y, y, sí. Claro, hacer ruido, porque es que además dicen, claro, ¿sabes ¿sí qué pasa? Aquí? ...parece que el, el que calla otorga y eso es falso... ...eso es mentira, porque muchas veces el que calla, calla... ...porque no sabe, no le preguntan... ...claro, si a ti no te preguntan ni callas... No ...claro, entonces mucha gente no sabe lo que pasa... ...yo os puedo decir, mira, el otro día... ...yo os aseguro, cuando hay marcha ...yo acabo yo acabo desquiciado, perdido... ...porque el otro día, ¿qué se venía aquí a la marcha de las 10, ...cuando surgieron las marchas contra, contra la precariedad... ...y contra el paro, el día 1 de mayo... ...mira, una persona en WhatsApp me decía... ...que hacía nada, habían salido de las vías... ...dos minutos antes me decían que ya estaban por Gran Vía... ...veinticuatro minutos, no... ...veintiocho minutos después me decían que estaban en Princesa... ...treinta minutos que estaban en la calle Correo... ...yo me vine en un taxi a Torre de Romo, no había nadie... ...entonces yo me fui caminando hasta la Gran Vía... ...y no había nadie, yo retransmití toda la protesta... ...de la marcha del 1 de mayo y no había nadie... ...y luego resulta que habían fotos y vídeos de la gente haciendo la marcha y luego de la gente incluso detrás de los, de los, de los sindicatos con la pancarta de, de por uno barrio digno. Y yo mismo que estuve ahí con la cámara no os vi, a nadie, a nadie os vi. Hostia, hola, hola, desquiciado. Hola, hola, hola, hola, hola, pero, pero si yo vine aquí con un taxi, lo que quiero es decir que, es... Ya, mí, bien, ya, pero, pero, pero, y... si, ya, pero si llega un momento, que si ya había gente que, me, que había respondido. Claro. Pero claro, pues yo confío... Otra vez te lo hemos hizo, claro, Otra vez hemos te compartido. Ido, Taxi, Exactamente. Y, sí, sí. y hasta a la derecha, y hay taxista ahí? enseñándole, digo, mira, donde se mueva el punto, ¿sabes? Claro. Pero lo que quiero decir es para que veáis lo difícil que es, que cuando uno vive al otro lado, el silencio, el silencio. Sí, es el silencio es absoluto. Y yo que quiero venir, me desquicio porque digo, pues es que no sé por dónde está. Es que para mí no es lo mismo ir caminando a la gran vía que venir para acá, que para venir para acá tengo que estar 40 minutos, pues tengo que venir en un taxi. Y si vengo en un taxi y luego resulta que cuando vengo para acá... Ya me había hecho la, la, de, la de Chinoa, ¿eh? no, pues Que Chinoa, cuando yo voy, no te vosotros te ya estáis, te estáis allí... Bien, entonces, luego te que pues, pues claro, caminando. tú sabes. Claro, eso, y luego que yo voy a la velocidad que también va a mi hermano. No voy a la velocidad claro, que voy yo. Claro, claro yo me he hecho la mochila a cuesta, me he hecho una carrera y yo qué no sé. Me tomo un helado de turrón por medio, si hace falta, y luego sigo corriendo, ¿vale? Pero sí, pero claro, eh, entonces no es tan fácil cuando uno dice es que la gente podía luchar más, que no es tan fácil. Pues mira, por, por, por aquí insisten. Que nos hagamos oír, cucharón de metal picando fuerte sobre una cacerolada, hace mu hace un ruido bestial. Y aquí, si, aquí hay gente no, que, hasta no, que, que cacerola, ¿no? aquí hay gente en Murcia que hasta tiene cencerro en casa, tú sabes aquí Ay, la, la historia, ¿eh? Con cencerro, <risa> ¿Qué, sería Yo me consigo alguno, ¿eh? Sí, sí. Seguro, porque tengo familiares, yo ya no tengo, pero he tenido cencerro, un yo cencerro, puedo, yo puedo conseguir sí, algún, sí, eh... ahí, tolón, tolón, tolón, de la porrega, colgamos las mochilas. Mochila, nos el Mira que si, eh, que si al lado de la casa de, de Ballesta, gente que igual ni sepa que, vi, que vive por ahí el alcalde se despierta el alcalde, bueno, se despierta a las nueve pues está echando un sueño ahí sin querer en el sofá ¿sabes? y que diga ¿qué es esto? y dije pues habrá gente que ni sepa que tiene el alcalde ahí viviendo al lado ¿sabes? y, y, y, y, y que diga ¿usted esto que está esta cacerolada? pues es de la gente que... ¿Oye? ¿Eh? ...claro sí, además... Sí. ...esto es una cosa, mira, esto es una cosa que... ...es que, es que no le están cortando las alas como decía vos? ...nada... Así, eso no puede ser, no. ...mira, es que no si nos ir. cortan las alas, yo he visto no, no, apoyo ...yo he visto a con el cuello cortado caminando... ¿Sí? ...sí, sí, sí, sí, por el nervio, por el nervio... Eh, que sí, que sí, eh... <risa> lo que ...mi lo familia... Falta. ...pues lo que nos lo faltaba ...mi familia era familia de, de, de, de campo, eh... ...familia que cultivaba, prácticamente no, no, no, no compraba nada... Eh, tenía, decía, su matanza, sus cosas... Para mí es muy cruel haber visto todo eso, pero hostia, eso de que tenían un pollo en una mesa plegable, que lo estaban ahí desplumando y todo, le costaron el cuello, y yo estaba ahí, que no tenía ganas de mirar, porque es que a mí se me caía el arma al suelo, y, y, y el pollo con el todo pelado, eh, todo ardiendo que estaba, eh, eh, eh, con el cuello cortado, hizo así, tucotó, tucotó, tucotó, tucotó, y se cayó de la mesa. Y, y, y, mi, y, y, y mi abuela y mi madrina, ¡cógelo, cógelo! Y, y yo partiendo de risa, pero ¿cómo cógelo? Pobre pollo, ya como está, ¿sabes? Es la única risa que eché viendo un pollo muerto, ¿sabes? La la que sale mi pues vamos, vamos a hacer así, vamos a hacer, vamos a hacer como pollo sin cabeza. Pollo mí, pollo. ¿Eh? Mira, ese ese puede ser el eslogan. Todas todas las noches a las nueve, cacerolada como pollo sin cabeza. Contra el muro. Como pollo sin cabeza. Como pollo sin cabeza contra el muro. Pues nada, eso eso quería comentaros. Bueno, Doñi, maricarme. Sí, ahora viene aquí un vecino y vamos para la casa. No te lo voy a decir más, pero. No, no, no, sí, sí. Otra vez. Bueno, y Jesús no, no. ahí también está, y hay otro vecino. Sí, bueno, Jesús, sí. Frío, Jesús. Eh, está lloviendo agua, está ahí, ya, acaba de comer. Bueno, pues oye, Doñi. bien, pues, lo del premio y la difusión y todo. Pues sí, eso es un reconocimiento que se da para la gente, como te digo, que, que, que tiene más que causa más interés, que crea también contenido único y tiene una ventaja sobre todo que es que ahora mismo si yo tengo algún problema en Periscope tengo contacto directo con el soporte técnico, entonces me responden más rápido, entonces ya para temas de, de censura, de momento no, aunque no he probado a retransmitir, no he, no he probado a, a retransmitir con el móvil, lo retransmito con el. con la tablet y de momento eso va salvando. La, bueno, las dificultades técnicas que ahí habían, ¿no? Pero en aquel momento es que no era solamente a mí, ya. porque se dice, mira, Cecilio, pues, pues oye, no, no, es que era a mí, era Josefo, era Alejandro, era Mar, era mucho vecino, era mucho vecino. Y mira, no lo han silenciado. Fíjate, después de eso, eso pasó porque se comenzó a tener 10.000 reproducciones, 30.000, y hay un vídeo de la censura que logró tener 97.000 reproducciones otros han tenido más de 140.000. Y claro, todo eso al final ha hecho que también ahora ha, ha facilitado que, que, que haya habido más repercusión, porque la gente también apoya cuando más, más necesidad hay, ¿no? A ti te ven caminando un poquito mal, igual no te ayuda. Pero ya te, te ven en el suelo y la gente te, te da la mano. Entonces... Se también eso ya, exactamente. Entonces, que no, que, se que ha, la ha la demostrado... También leche, que no sea todo tan... Deshumanizado. Poli. Pues bueno. Que hoy, hoy nos toca a nosotros, mañana le tocará a otro y, y así es la y, cosa. Y que incluso si no nos toca, mañana a nosotros igualmente tenemos que ayudar. Vamos a ver, la gente no hace deporte. Mira. Lado, mira. Bueno, eso no vale. mira, Toñi, la gente, la gente ¿También? hace. ¿También? Sí. sí, claro. Cuando usted pueda. Vale, mira, yo digo, hago un comentario a Toñi, digo, Toñi. La gente, mucha gente hace deportes de, de riesgo y se juega su vida, se gasta hasta su dinero eh, eh, en escala en montaña, en rafting, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y algunas toman su sitio, toman sus precauciones, etcétera, pero se le congelan los dedos y sí. viene muy mal. Entonces, el luchar el luchar ¿sí? ¿Viene? ¿Ven, ven, ven? ven, ven. ¿Sí? ¿Sí? ¿Venga? Por, que, vamos a ver, que no, que no, vamos. Y entonces... El luchar, a veces dice ya, pero es que cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta tiempo. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Un deporte sí? Y luchar por una causa justa, eh, ¿no? ¿Es de tonto? ¿Subirse un 8.000 es de gente admirable y estar aquí 233 días seguidos es de gentucilla? No, eso no, no es así. Que hay mucha gente que es solidaria, eso sí que no lo sabía, yo pensaba que cada uno iba a lo suyo. ...y a raíz de todo esto me he dado cuenta de que hay gente que tiene unos valores... Mmm, ...por el prójimo y por ayudar que, que me sorprende y, y, y, y me hace creer que eh, en el ser humano. Y muchas veces pensamos que la gente estamos eh, hechos unos zombies, adormecidos, sí. entristecidos... En ...que era una pasota, que vivían todos muy acomodados y no, los ideales están ahí... ...y gracias a Dios no se pierde... ¿Y, ...y cuánta gente hay que... ...aquí te tengo que incluir a ti... ...como tú, que viene a las vías y está todo el momento sonriendo... <risa> sí. ...hay gente a la que no le han robado la sonrisa... ...no, a mí todavía no... Ah. ...espero que no, no me la robe nadie... ¿Eh? lo digo por algún... ...desaprensivo, ¿entiendes? ...que... A, a, ...a cada cual lo suyo, pero a ti, no, a ti no te han robado la sonrisa... ...no, no me la roba ...porque todas estas cosas lo que te, me hacen es que sonríame más... ¿eh? ...mientras haya gente... ¿Entiendes? Como vosotros y como esta gente que viene aquí, la sonrisa no se me va a ir. Y ya está. Ahí, está. ahí está. Bueno, pues vamos a ver. Si viene la persona, ¿no? si viene la persona que decía que quería hablar, también tienen que venir a por nosotros. Hay personas que me están llamando, supongo, que para saber si tengo medios para irme a casa. Sí, está aquí José Luis, pero también va a venir Ricardo. Hay más personas aquí que me podían llamar a hijo que ya Jesús cuando viene conmigo es porque ya lo que es, la cena ya se le ha acabado, ¿eh? Pero ese es el segundo o el tercero, o sea, ese no es el primero. Sí. Y míralo, ¿eh? ¿Sabes? Míralo, sincha si a comer, tú por las noches que dice la cena hay que hacerla floja. Pues yo no sé, tú por las noches duerme o baila porque ¿eh? ¿qué hace en la casa tú? Vamos a verlo, ¿eh? Está ahí fuerte el tío, y comiendo un montón. Y en la casa también, no sé quién se la da, pero se ve que, que, que la gente también. Aquí le, le da pipa y se me pone a comer pipa. ¿Ayuda ¿Eh? a tu hermano en casa? No es que ayude, es que él hace que las cosas también. Claro, hoy por ejemplo, antes de venir para acá estaba recogiendo ropa. Además tiene una, una, tiene una paciencia que, que yo no tengo, porque la ropa además hoy estaba tendida en una parte bastante, bastante lejana. Iba por, unas prendas, iba por unas prendas, llegaba a su habitación, las la, la doblaba, las guardaba. Gracias. Recogía otra prenda, iba a la habitación, la guardaba. Yo no tengo la paciencia o esa de prenda, prenda, prenda, prenda. Que luego es sano, porque hace ejercicio, claro. Así está, que en la casa también camina. O sea, él no para. No para no. Él, en la casa también camina. Entonces, así está, se mantiene en forma. Ya lo ves, sin comer pero se mantiene en forma. Venga. Pues vamos a ver, vamos a ver si viene, vamos a ver si viene. Yo también voy, voy a avisar por aquí que me están Pero esperando y hay, can, hay candidato de sobra hoy para ir a casa. ¿eh? Venga, Toñi, Oye, un abrazo para Carlos, que nos acordamos mucho, ¿eh? ¿vale? Venga, Toñi, hasta luego. Vamos a cruzar la calle. Bueno, Maricarmen, José Luis, viene una persona también a... a, a el eh, sin problema, ah, vale, vale. Eh, ...estupendo, y hay una persona también aquí que decía que iba a comprar tabaco... ...y que ahora venía, que quería hablar... ...pues vamos a ver si viene a hablar, que... ...vamos a ver, vamos a ver... Sí. ...bueno, nosotros ya nos vamos a ir también despidiendo, ¿eh? ...pero, pero una persona decía aquí que se quería acercar para hablar hoy en resumen 233 días seguidos de Murcia, en Murcia porque pues ya veis, ¿eh? esta pasarela esta pasarela de, de, de, de, de un rato había dos excavadoras en el puente de, de Ronda Sur sí, eso era lo que estaban preguntando aquí la gente por Perisco, sí, que era lo que estaba pasando pero habían personas también aquí que decían que las excavadoras no estaban haciendo cosa alguna ¿Eh? esperemos que no hayan obras esta noche yo en cualquier caso lo que quiero es ir recuperando fuerza poco a poco para cuando haya que medir de noche, de madrugada lo que haga falta venir para acá, insisto que por eso es muy importante seguir la cuenta para estar al tanto, estar al día en el momento que haya un periscope ya sabéis que aquí pues, en este periscope lo que hacemos es fundamentalmente eh, mostrar la revuelta de la huerta, ¿no? pero, pero esto es la realidad mostrada ...la realidad contada por sus protagonistas... ...y entonces, en, la, en, en esa realidad contada por sus protagonistas... ...pues tenemos las reclamaciones de los pensionistas... ...por un, una pensión digna... ...y tenemos otras realidades sociales... ...es decir, que durante el día es posible que en algún momento... ...conecte en algún periscope... ...de un asunto diferente a este... ...pero siempre, siempre... ...es dar voz, dar visibilidad... ...a quien realmente lo merece... Mira, Isabel Costa, que estaba aquí antes... Buenas noches, buenas noches, Isabel. Entonces, por el día, pues puede pasar que pues veamos la realidad contada por las personas semejantes a ti. O puede pasar que esa realidad sea parte de esta revuelta de la huerta de gente que me haya avisado, oye Cecilio, ven para acá, si tiene fuerzas, porque están poniendo el muro a marchas forzadas. Sergio, nos vemos mañana. ¿Eh? que todavía además... ...yo insisto, para quien no lo sepa... ...que te conecta desde Costa Rica... ...todos los días... ...entonces... ...también un esfuerzo ahí... ...202 noches que lleva... ...Sergio conectándose desde Costa Rica... ...eh, 202, porque aquí en Murcia llevamos 231... ...y Inma también... ...tiene que ir por ahí, por ¿eh? ahí, ...también creo recordar que ya por septiembre... ...finales de septiembre, Inma... ...Inmaculador desde Alicante estaba conectada estos días se la ha echado también en falta vuelvo a insistir porque antes igual no me oía pero se le ha echado mucho en falta Isma. se echa mucho en falta Isma. además esa alegría que se le pone en la cara a Isa cuando yo te veo por aquí conectada y, y, y, se, lo, y se lo comunico se le iluminan los ojos es curiosísimo una de las luchadoras aquí de la plataforma Pro Soterramiento. Bueno, pues estabas esperando... Ah, mira, aquí viene el hombre, a ver si quería decir algo. Eh, a ver, vamos a ver. No sabemos lo que va a decir. Pero no es que verá, Isma, es que... Creo que pasó, ¿no? Un día que estabas tú aquí y, y, y, y que yo lo supe nada más viendo la cara que tenía Isa. Creo, o sea, creo que pasó, quiero decir, que tú estabas... a. ...al lado... ...mira, ya se nos va... ...estoy por aquí, esperándolo... ...se nos va... voy a pegar un grito... ...bueno... ...se nos ha ido... ...quien iba a hablar... ...bueno... ...mañana, cuando quiera... ...considere... ...puede hablar a este micro... ...que ya... ...no son horas, eh... ...estás por aquí... ...ya... ...es tarde... Bueno, pues nos vamos a despedir con ya la imagen, una de las imágenes icónicas de estas protestas, hoy con una parte, un, un detalle de, de esta imagen, y esperemos que las excavadoras, esperemos que las excavadoras que han dicho que están por Ronda Sur... No sean para hacer obras esta noche, ¿eh? esperemos. Insisto que pues ya hubo una noche que vine aquí a casa de, de Loli y a la 1 y 40, 1 y 45 de la noche comenzamos a emitir. ¿eh? O sea, puede seguir esta cuenta ...y... para estar al tanto. ¿Mm? Bueno, pues, ah, por cierto, hoy he publicado en Facebook. Igual también lo hago en Instagram Y en Twitter La imagen pues, que muestra Periscope por, por ser Un usuario VIP Un gol, ¿no? Oro. Me causa mucha vergüenza compartir eso, ¿eh? Lo insisto yo en eso Pero claro Ayer me decían que hay que quitarse un poco de vergüenza Para luchar contra tanto sinvergüenza, Me daban un zasca con mis propias frases Y me animaban a que lo hiciera pues, Para que la gente lo supiera Entonces lo he hecho, ¿eh? Claro, eso de que te den zascar con tu propia frases, pues duele, pero oye, pues se aprende. Pues nada, pues lo he hecho y en el Facebook he puesto la mención de que ahora mismo, como usuario de Periscope, destaca como usuario VIP Gol. Que, bueno, es la máxima distinción que puede hacer Periscope. ¿eh? Sí, claro, pero da vergüenza, da vergüenza. Eh, yo no tengo ahí un lado narcisista que, que, me, que me diga, comunica esto, ¿no? Yo para mí soy el mismo, de hecho, el tener ahora esta distinción hace que deba tener más cuidado a la hora de, de retransmitir, porque a lo mejor alguna persona hace algún comentario que incumple las normas de Periscope, pero mira, pues si me quitan la distinción, pues nada, otro día celebraremos que ya no tenemos la distinción, ¿qué le vamos a hacer?, es que es así? aquí celebramos la poder y los divorcios va así si todo va para mejor celebramos la unidad y las divisiones por ejemplo murcia la parte esa separación no mola esa separación no gusta esa separación no es saludable esa separación no es sana es indigna no la celebramos ¿Eh? luchamos Ahora, separar a los corruptos del ayuntamiento. Esa separación ayuda. Esa separación es digna. Esa separación merece la pena. La, ce la celebraremos. Luchamos. Vamos así. ¿me? Entonces, lo dicho. De vez en cuando escucharéis felicidades. No mi cumpleaños. Eso ya se celebró aquí también en las Pías. Dos días. La noche del 5 y luego el 6 de diciembre. ¿no? Fue precioso. Y... Este, en este caso es por... ...por la distinción de Periscope... ...bien, pues eso se debe... ...insisto, se debe a que esto... ...que estamos mostrando aquí cada día, interesa... ...interesa... ...y que... ...si no lo muestran los medios... ...es porque no les da la gana... ...es porque algo esconde... ...¿eh? algo esconde... ...y aquí mostramos la realidad... ...aquí nos escondemos la realidad... ...porque la realidad somos nosotros... ...y no nos podemos esconder... ...los unos de los otros... Al menos no debemos. Y aquí esto es la realidad contada por sus protagonistas. Y los protagonistas eres tú, soy yo, somos la gente. La gente para la gente. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Si te gusta esto, pues compártelo, lo vas a compartir tú más que yo. Pues yo insisto que tengo vergüenza, mucha, procuro proteger mi vergüenza, porque si no me acabaría convirtiendo en un sinvergüenza, de éxito seguramente, pero un sinvergüenza. Entonces a mí, permíteme que todavía mantenga cierta vergüenza. Podría a lo mejor compartir y difundir más todavía lo que yo hago, pero me gusta compartir y difundir eh, también lo que hacen otras personas y eso es lo que estoy haciendo con este...